Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero que veamos CanFast. CanFast es todo Canva para todos los usos, en cualquier nicho, bien fáciles de editar y no vas a tener ningún problema porque vas a tener plantillas o templates para todos los usos. Déjame mostrarte ¿Qué es CanFast? Vamos a ver sus páginas de venta, lo que nos cuesta tener todo este mega arsenal para todos los usos. En serio, si tú te dedicas a marketing de afiliados, si te dedicas a CPA, a infoproductos, da igual, tú vas a tener templates para absolutamente todos, todos los usos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia.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 CanFast es una cantidad ingente, ingente de plantillas en Canva. Que como tú sabes es un software gratuito. Que te va a dejar trabajar con ediciones súper avanzadas. Aunque no seas diseñador. Ya ellos en sí mismo, Canva, tienen miles de plantillas. Pero muchísimas en serio. Y con CanFast tú vas a reventar todas las opciones. Porque créeme que no les falta absolutamente nada. Mira. Esta es la página de CanFast, el JVDoc. Si haces marketing de afiliados, sabrás lo que es un JVDoc. Y si no, te lo voy a mostrar ahora mismo. Este es el JVDoc, ¿ves? JVDoc o JVDoc. Y es una página en la que el productor, en este caso el productor de CanFast, pone todos los datos relevantes del producto. Nosotros vamos a irnos directo a la, a la página de ventas. ¿Ves? La, la página de, de ventas es esta. La voy a abrir. Mírala, qué bonita, CanFast. Ahí está la página, súper bonita, muy, muy bonita. Y me voy a ir directo a lo que podemos encontrar en CanFast. Módulo 1, 800 feeds, más de 800, de 1080 por 1080. En fashion, en este caso tiene fashion, tiene más de fashion, más de estilismo. Belleza y dieta, más de belleza y dieta. Fíjate los diseños en los distintos colores, cómo van todos súper armoniosos. Hay montones. Ese es el módulo 1. El módulo 2 son más de 700 historias también para... Y estas historias te pueden servir para un montón de cosas. Para Pinterest, para Instagram, para TikTok, para un montón de cosas. Son estáticas, pero oye, te sirven. En, en el nicho de Home, que está muy bien, más de Home. La voy a pasar súper rápido. Comida. Uh, más de comida porque tiene un montón de cosas. El grid design, es decir, de 3.600 por 3.600. Que son tipo carrusel, pero no llegan a ser carrusel. ¿Ves? Así se ven en el timeline de Instagram, en este caso. Hay varios nichos. Health, Financial, Marketing, Arquitectura, Beach Beauty. El 4 son carruseles. ¿Ves? Mira qué carruseles tan bonitos. Más carruseles. Súper bonitos para que tú los puedas poner... Con el texto que tú quieras y el color que tú quieras. Más carruseles. Mockups. Mira qué belleza de mocaps. Son súper bonitos. A mí me encantan. Fíjate que bien diseñados. Simplemente para que tú pongas ahí lo que quieras anunciar. Ahí están. El módulo 6 son diseños de ebooks Este tiene 99 páginas. No 29 páginas. Míralo. Para que hagas unos lead magnets. O unos e para subirlos a cualquier sitio. Súper, súper buenos. Aquí tiene 56, 46 mirad ahí. Y esto es lo que tiene el FE, la versión FE o front end. Son todos estos. Cuesta $13,99 tu uso personal. Y atento, Private Label rights, Private Label rights, Las etiquetas privadas, esto quiere decir que tú lo compras. Este producto lo vas a comprar tú. Y te van a dar todos los permisos para que le puedas cambiar el nombre del autor. Y pueda ser tú. Para que tú lo puedas revender. Al precio que tú quieras. Lo puedes vender en paquetes, entero, uno por uno. Da igual. Las etiquetas privadas son súper, súper buenas. Y te va a costar solo 16 dólares. Y desde luego tiene más cosas. Me voy nuevamente al Dividoc Y vamos aquí abajo. Mira, estáis introduciendo tal. Te la va a presentar. Muy bien. Y aquí viene los que es el fe que acabamos de ver. El precio y todo lo que tienen. Luego viene el otro uno. Que son 34 dólares más con 2.500 feeds, feeds post, 2.500 stories, más de 90 grids, 200 carruseles, 50 mockups adicionales, 270 ebooks, 20 posters, que aquí no tienes en la versión F, y 20 thumbnails, que tampoco tienes en la versión front-end, la versión inicial. Viene el otro dos, que son 750 slide decks. Esos son de slide decks, es decir, presentaciones que no tienes en las dos anteriores, brochures, que tampoco tienes en las anteriores, Facebook post designs, cards, mira, name cards designs, poster designs, terminal designs, y bueno, esto es ya para nosotros los que estamos promoviendo el producto, y con esto tú ya tienes aquí 59.97 más 34.979 más el 15 de 99 si decides comprar el, bueno, el, la etiqueta privada que para mí es muchísimo mejor siempre. Yo la tengo. Yo ya soy dueña de este producto. Yo lo puedo poner como yo quiera. Y en total son más de 100 dólares por tener un montón, un montón de templates en Canva. Yo me voy a meter a mi Canva para que tú las veas en directo. Esta es una de mis cuentas de Canva. Y fíjate que te voy a poner aquí. Te las voy a mostrar a ver si hay alguna que pudiera mostrarte mira esta de cover si book esta yo te la voy a dar gratis si compras con mi enlace esta parte es gratis para ti mira esta por ejemplo son unos mockups 20 mockups que es la versión del front end quiero que veas qué bonitos son mira qué bonito Súper guapos super bonitos y tú aquí simplemente pones lo que quieras poner por ejemplo vamos a poner una foto aquí elementos y vamos a buscar aquí eh, chica bonita porque se ve bonita es, es una cosa Vamos a poner fotos, por ejemplo, una en vertical. Vamos a poner fotos, y que sea vertical. Esta misma, Yo no voy a dar más mal, lo voy a cerrar. Y tú esta foto simplemente la pones ahí, ¿lo ves? Súper rápido y súper bien. Voy a darle, la voy a quitar, separar de la imagen. Ahí está. Le voy a dar control C, control V para tener más veces. ¿Ves? Ahí. Y luego aquí, ¿ves? Súper rápido y súper fácil. Y lo mismo con todas estas, aquí si tú tienes un curso, pues lo puedes poner. Este es otro tipo de mockup súper bonitos. Este es otro. ¿Ves? Ya están listas para que tú simplemente las trabajes. Son así de fáciles. Si no te gusta esto, bueno, pues lo puedes cambiar. ¿Ves? Aquí viene el color. Esta es la paleta que han usado, pero a lo mejor tú quieres esta, esta paleta en verde. Y quieres que este botoncito, ¿ves? Que es perfectamente editable. Lo puedes ver, todo se puede editar, todo, todo es editable. Lo queremos en este. Bueno, ese verde no porque no se veía bien. Eh, vamos aquí abajo a hacerlo. Vamos a destrozarlo. Pero es simplemente para que tú veas cómo cambia. Y este negro lo vamos a poner en este. Es ahí. El blanco lo vamos a poner en, en azul. ¿Ves? Ahí está cambiando. Y este lo vamos a poner en blanco. Ya está. ¿Ves? Así. He modificado rápidamente una plantilla que ya está hecha y es. Súper fácil de modificar. ¿Ves aquí? Te ponen colores muy asépticos para que tú puedas modificarlas. Mira, también tienen este otro tipo de mock ¿Ves? Súper bonito. A mí, la verdad, me gusta muchísimo. Y esto es solamente una, una parte de las plantillas. Porque hay un montón. Como lo has visto aquí, mira. Todas estas que ya has visto junto conmigo. Las hemos abierto, las hemos visto juntos. Hemos modificado esta. ¿Ves que son súper fáciles y súper bonitas? Luego tienen todo esto y la verdad es que por 100 euros tú tienes montonazo de cosas los feeds, pero muchísimo, más de 2.500 feeds aquí para, para cualquier tipo de red social, stories y luego este otro con slide bags, brochures una barbaridad y tienes muchísimo, muchísimo Canva para hacer de todo, pero de todo. Atento como yo ya compré con los derechos de marca privada, aquí abajo de este vídeo te voy a dejar a un precio increíble todo el embudo completito de principio a fin a un precio súper súper increíble y si estás en mi lista privada si estás en mi lista privada esto es gratis para ti gratis vete a donde ya sabes que están todos nuestros freebies y yo te voy a dar todo Canfaz completamente gratis solo por estar dentro de mi lista privada. Ve a buscarlo donde ya sabes dónde. Y si no estás en la lista privada, hombre, es el momento que te suscribas porque vas a tener muchísimas cosas muy buenas para tu negocio, incluso para hacer negocios tú mismo, como es esta parte. A mí esta parte me da muchísimas ideas para hacer negocio y ganar dinero. Bueno, pues tú lo vas a tener gratis. Te dejo aquí abajo el enlace para que te suscribas a la lista privada. Desde luego es de pago, no es gratuita, pero de verdad, de verdad, vale muchísimo la pena. Y si estás en la lista privada, corre, ya sabes dónde, y vas a tener el acceso a todo CanFast, todo el embudo de venta completamente gratis para ti. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería presentarte CanFast para que veas que es todo Canva para todos los usos. Un montonazo de plantillas absolutamente editables al 100%, como ya has visto.